El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 10. Vamos a recordar una vez más las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR en el pretérito o tiempo pasado. En esta ocasión tenemos el verbo soltar y nos va a quedar de esta manera yo solté, terminación e tú soltaste, haste. él, ella usted soltó o nosotros nosotras soltamos, amos, vosotros vosotras soltasteis, hasteis. Ellos, ellas, ustedes soltaron, aron. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ar en tiempo pasado o pretérito. 1. Pronunciar 2. Quitar 3. Recomendar 4. Recordar 5. Regresar. 6. Renovar. 7. Repasar. 8. Respirar. 9. Reventar. 10. Rociar. 11. Saludar. 12. Sentar. Iniciamos con el verbo pronunciar. Yo pronuncié, tú pronunciaste, él, ella, usted pronunció, nosotros, nosotras pronunciamos, vosotros, vosotras pronunciasteis, ellos, ellas, ustedes pronunciaron. Ellos pronunciaron las palabras en español muy bien. Quitar. Yo quité, tú quitaste, él, ella, usted quitó, nosotros, nosotras quitamos, vosotros, vosotras quitasteis, ellos, ellas, ustedes quitaron. Yo le quité la tapa al tarro de basura y huele muy mal. Recomendar. Yo recomendé, tú recomendaste, él, ella, usted recomendó, nosotros, nosotras recomendamos, vosotros, vosotras recomendasteis, ellos, ellas, ustedes recomendaron. El doctor me recomendó dejar de fumar. Recordar. Yo recordé. Tú recordaste. Él, ella, usted recordó. Nosotros, nosotras recordamos. Vosotros, vosotras recordasteis. Ellos, ellas, ustedes recordaron. Juanita siempre recordó tu cumpleaños. Regresar. Yo regresé. Tú regresaste. Él, ella, usted regresó. Nosotros, nosotras regresamos. Vosotros, vosotras regresasteis. Ellos, ellas, ustedes regresaron. Manuel regresó de Cuba hace dos días. Renovar. Yo renové. Tú renovaste. Él, ella, usted renovó. Nosotros, nosotras renovamos. Vosotros, vosotras renovasteis. Ellos, ellas, ustedes renovaron. Mi hermana mayor renovó toda su ropa. Repasar. Yo repasé, tú repasaste, él, ella, usted repasó, nosotros, nosotras repasamos, vosotros, vosotras repasasteis, ellos, ellas, ustedes repasaron. José repasó toda la lista de compras. Respirar. Yo respiré. Tú respiraste. Él, ella, usted respiró. Nosotros, nosotras respiramos. Vosotros, vosotras respirasteis. Ellos, ellas ustedes respiraron. Yo respiré muy bien en el campo. Reventar. Yo reventé, tú reventaste, él, ella, usted reventó, nosotros, nosotras reventamos, vosotros, vosotras reventasteis, ellos, ellas, ustedes reventaron. Los niños reventaron los globos de la fiesta. Rociar. Yo rocié, tú rociaste, él, ella, usted roció, nosotros, nosotras rociamos, vosotros, vosotras rociasteis, ellos, ellas, ustedes rociaron. Manuel roció las plantas hace una semana. Saludar. Yo saludé. Tú saludaste. Él, ella, usted saludó. Nosotros, nosotras saludamos. Vosotros, vosotras saludasteis. Ellos, ellas, ustedes saludaron. El jugador saludó a todos sus fanáticos. sentar. Yo senté, tú sentaste, él, ella, usted sentó, nosotros, nosotras sentamos, vosotros, vosotras sentasteis, ellos, ellas, ustedes sentaron. Yo senté a los niños en una banca.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 10. El tiempo pasado en español.